Debido al aumento de la diabetes en la población, el objetivo del Día Mundial de la Salud 2016 es intensificar la prevención, mejorar la atención y reforzar la vigilancia. Instituto de Seguros de Jujuy. Trabajando para vos. Gobierno de Jujuy. Unión, paz y trabajo.